Buenos días, como habréis notado, cada vez que leo un texto para comentarlo, intento situarlo en lo que llaman en alemán el Sitz in Leben, o sea, la situación del texto en su área vital. Esto es muy importante. Por ejemplo, hoy empieza así, en aquel tiempo, no sabemos de qué se trata, ¿a qué hace referencia este tiempo? pues hace referencia al momento en que Juan Bautista está en la prisión. Y ha enviado a unos discípulos a preguntarle a Jesús, ¿Eres tú el que ha de obrar el cambio o hemos de esperar a otro? O sea, tiene sus dudas Juan. Y Jesús hace un elogio precioso de Juan Bautista. No se ha alzado entre los nacidos de las mujeres, ninguno más grande que él. Es muy contundente con este elogio. Y, como, eh, por el contrario, denuncia a la generación presente por su incredulidad. Me interesa ahora la respuesta de Jesús a esta situación. Es una joya. Te enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios e inteligentes y las has revelado a los sencillos. Inversión total de valores. Y continúa, sí padre, porque así ha sido objeto de plácito en tu presencia. Esta es la forma como nos lo, lo, lo, lo refiere el códice beza, porque así ha sido objeto de plácito en tu presencia. El texto usual pone el acento en la complacencia, ¿eh? mientras que el códice beza pone de relieve el momento en que la inversión de valores que Jesús propugna ha sido objeto del beneplácito de Dios. Están completamente de acuerdo. Más adelante hay otra frase que también me ha interesado, es lo que estoy buscando siempre, a ver si se pueden mejorar las traducciones. Y a veces incluso el texto mismo en la lección de los manuscritos. Dice así Jesús, venid a mí todos los que os sentís cansados y que estáis sobrecargados y yo os daré reposo. Que estáis sobrecargados. Por lo visto, el texto usual les ha parecido demasiado fuerte y han, han quitado este estáis. Quiere de decir Veis también todos los que sentís cansados y sobrecargados. ¿Veis los matices como cambian? Aquí hemos pasado de un tiempo verbal normal ¿eh? a un perifrástico, que estáis sobrecargados. El estado de sobrecarga que pesa sobre los pequeños y sencillos, abrumados por tantas leyes... Y preceptos emitidos por los poderosos. Y ha continuado así, ha continuado así durante siglos. A ver si somos un poco más sencillos y nos ponemos al mismo nivel de la gente sencilla. Sencillos no quiere decir sencillos en el sentido despectivo, sino que no tienen complicaciones, que ven las cosas con los mismos ojos con los que los ve Jesús. Buenos días.